Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con regresos, premios, estrenos y mucho más, así que comencemos. En nuestra primera noticia tenemos el regreso de la princesa del poder en Netflix, luego del estreno de su primera temporada el pasado mes de noviembre. El remake de Netflix ha tenido gran aceptación por parte de la audiencia, por lo que ya se ha confirmado una segunda temporada a estrenarse en la plataforma Noel Stevenson, el showrunner de la serie, ha anunciado que el próximo 26 de abril se podrán ver los nuevos capítulos en la plataforma de streaming. Dentro de su argumento, la historia gira en torno a Dora, una joven huérfana que tras encontrar una espada mágica se convierte en la guerrera mítica Shira, cuya misión será liberar su tierra eterna de la tiranía de Jordak. Y hablando de segundas temporadas, ya puedes disfrutar la segunda parte de esta mágica historia creada por Aaron Eas. Y estoy hablando de The Dragon Prince. Aquí seguimos a dos príncipes humanos y una elfa en su búsqueda por restaurar la paz en sus reinos. En esta nueva temporada veremos a este trío viajar hacia la frontera con Sadia junto con el príncipe dragón. Y a la vez conoceremos nuevos personajes. Could face extinction if we don't do something. Someone has to take a stand when no one else will. Continuando con las noticias, repasemos las victorias del mundo de la animación en los Academy Awards de este año. Y es que en esta edición, Spider-Man Into the Spider-Verse arrasó con el premio a Mejor Película Animada haciéndole frente a La Casa del Ratón, quien no había sido vencida desde el año 2012 con la película animada Rango. El premio fue aceptado en el escenario por el productor Phil Lord y Chris Miller, y entre otros el director Peter Ramsey, quien se convierte en el primer director afroamericano en ganar el Oscar de Animación de la Historia. De la misma forma, esta es de la primera victoria para Sony Pictures Animation en esta categoría. Los otros proyectos nominados en esta sección fueron Los Increíbles 2, Isla de Perros, Mirai y Wi-Fi Ralph. En la categoría de corto animado, el ganador fue Bao de Pixar, dirigido por Dome Sheep. Los otros nominados en esta categoría fueron Late Afternoon, Weekends, Animal Behavior y One Small Step, siendo esta última personalmente mi favorita para ganadora. Pero bueno. Entre otras noticias, ya es oficial la culminación de la serie animada My Little Pony. La misma ha sido transmitida en televisión desde el año 2010 y es producida por Hasbro Studios y Studio B Productions. Actualmente se encuentra en producción la novena y última temporada de esta franquicia. Lauren Faust, su creadora, es una animadora reconocida por participar en otros proyectos, tales como Las Chicas Superpoderosas, Mansión Foster para Amigos Imaginarios, Galaxia Wonder, entre otros por lo que fue seleccionada por Hasbro como directora creativa y productora ejecutiva. La misma había declarado que buscó desafiar la naturaleza infantil que poseía la franquicia y brindarle un enfoque distinto creando situaciones más profundas, pero siempre tratando de encajar con la clasificación exigida por Hasbro. En algunos casos Hasbro solicitó que se incluyeran algunos ajustes, sin embargo permitió a Faust y su equipo crear el estilo visual del programa acorde a su criterio. ¿Qué opinas? sobre este próximo cierre? ¿Crees que Lauren logró su cometido? Volviendo al mundo del cine con una temática navideña, Sony Pictures nos traerá una cuarta entrega de Hotel Transilvania para el día 22 de diciembre del año 2021. Anteriormente, Hotel Transilvania 3 fue un gran éxito de taquilla, convirtiéndose en la película animada más grande de Sony Pictures, recaudando más de 528 millones de dólares. Or just enjoy the views. Ooh. Continuando con las noticias, un caso muy curioso es el de la saga de libros de Serena Valentino, Villanos, centrada en los famosos antagonistas de las películas animadas de Disney, de los cuales recientemente se ha anunciado que ya se encuentran adaptando los mismos para un programa de televisión titulado El Libro de Encantamientos, el cual estará dirigido para la plataforma de Disney+. Plus. Los libros de Valentino se centran en personajes como Úrsula, Maleficent y La Bestia. Michael Seisman desempeñará como productor ejecutivo y productor a través de Manek Productions. Según un informe no confirmado de Deadline, se espera que esta adaptación sea un universo épico que entrelaza cuentos clásicos de Disney contados de una manera completamente nueva. Actualmente están contratando escritores para la sala de escritores programada para comenzar a trabajar en abril. Se espera que la plataforma de streaming realice el lanzamiento del show a finales de este año. Pasando al mundo de las series animadas, finalmente Cartoon Network ha anunciado a la fecha de estreno oficial para Víctor y Valentino. Siendo un programa de temática folclórica mexicana, su episodio piloto se estrenó directamente en el canal el 29 de octubre de 2016. Desde entonces, se ha dado luz verde a una serie completa de televisión que se estrenará el 29 de marzo de 2019. Entre otras noticias, recientemente, Oland Rogers, creador de la serie animada de TBS Final Space, ha compartido en su perfil oficial de Instagram el logotipo de The Lion Blaze el día 27 de febrero. Este es un piloto animado que nos ubica en el año 1987, donde los protagonistas de la historia han quedado atrapados en un videojuego arcade. Anteriormente en mi video 6 pilotos animados que merecen una serie les mencioné este proyecto. Si deseas conocer más sobre su premisa pueden checar en las tarjetas de información y ver el piloto completo. Rogers agregó esta foto sin ninguna descripción o información adicional, un hecho bastante curioso ya que no se posee noticias de esta animación desde el 7 de agosto del año 2017, lo que me hace pensar que posiblemente esté retomando este proyecto y comenzando su producción. Debido al gran éxito y aceptación de su anterior proyecto Final Space, no es de extrañar que en esta ocasión Netflix desee financiar este piloto y se adelante a la compañía TBS, quien anteriormente se encargó de la producción de Final Space. Recordemos que la plataforma ha realizado grandes inversiones para enfocarse en el mundo de la animación, contratando a talentosos artistas tal y como ocurrió el año pasado con el caso de Alex Hirsch, quien fue creador de Gravity Falls, y ahora se encuentra trabajando de la mano con Netflix para crear nuevas series animadas exclusivas para la plataforma. ¿Tú qué piensas? ¿Apoyarías esta nueva serie animada? si eres de los que espera con ansias de Old House, pues aquí las noticias no son muy buenas. Pues resulta que Disney ha confirmado que su estreno, el cual estaba bautado para este año, sufrirá un retraso, siendo reprogramada para estrenarse en el año 2020. Recordemos que esta será una animación creada por Dana Terrance, centrada en la magia, la comedia y un toque de terror. La misma ha asegurado que a pesar de este retraso, este año tendremos varias sorpresas, tales como un piloto para la televisión y varios cortos animados, los cuales se estrenarán en la San Diego Comic-Con 2019 y la D23 Expo 2019. Y para finalizar, hace pocas semanas B.C. Pop, creadora de la próxima serie animada Has been Hotel para YouTube, publicó un corto animado de la serie. En el mismo nos relataba un poco a profundidad el origen de Alastor, también conocido como The Radio Demon, quien en un principio, al llegar al infierno, rápidamente derrocó a los seres que habían estado dominando este mundo durante siglos, con un poder que nunca antes había sido utilizado por un alma mortal. Lo que realmente llama mi atención es que si te fijas en la descripción del video, Vivienne, la creadora, nos dice que este es el clip final a publicar antes del estreno del piloto, de lo que podemos deducir que seguramente el estreno del mismo ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Anteriormente se había dicho que su estreno sería en enero de este año, pero por alguna razón se ha visto atrasado, solo nos queda mantener Tenernos atentos ante el inminente estreno del piloto animado.